Eh, hola a todos, eh, bienvenidos a una nueva temporada de los Posca de de España. Eh, iniciamos esta temporada a la puerta del otoño, bueno, a la puerta no, ya con el otoño iniciado, no, con las mismas ganas e, e ilusión de todos estos años atrás que que, a fin, que ya ya van sumando unos cuantos. Eh, sin más preámbulos, os presento a nuestros invitados de hoy, eh, Joan Cibership, desarrollador de aplicaciones para Vporch y encabeza también de la UX y la UI del mismo proyecto. Un placer tenerte aquí, José. gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, por favor, es un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro y seguro que nos vas a contar cosas muy interesantes sobre, sobre el proyecto Vporch. Eh, Baltasar Ortega, fundador y editor de sí. KD Blog, eh, secretario de CADE España, socio de GNU Linux Valencia, Gracias una vez más por estar aquí. Bienvenido Baltasar. Eh, ¿Cómo empezamos el curso, Baltasar? ¿Está la cosa complicada o qué? Te falta decir que tutor de cuarto de eso de una clase que está deseando irse de viaje de curso y que lo tiene bastante bastante gris gris gris oscuro. Pues bien, un inicio de curso bastante complicado, muy caótico, pero bueno, parece ser que al menos en este primer mes las cosas no están yendo mal y los colegios están respondiendo. Eh, lo cual no significa que de aquí a un mes eh, la cosa se ha ido al garete y tengamos que hacer todo, todo, todo todo online pero bueno, a mis alumnos que ya están un poquito hartos de mí de la palabra Moodle eh, saben que las clases van a continuar y que todo será eh, virtual y que tendremos que hablar mediante pues eh, servidores rollo Jitsi o Big, Big Pluton, lo que sea todo libre, todo y nada, que habrán que continuar o sea que esto, esto esto no para ahora. Esto no está la cosa para parar, y, y efectivamente, como estás diciendo, los centros, bueno, más han cogido el, el toro por los cuernos y lo están lidiando como, como buenamente pueden, la verdad es que sí. Quiero, bueno, ya que estamos, ya que lo comentas, quiero romper un poquito de la lanza a favor de los centros, porque eh, y saliendo un poco de, del tema, eh, el trabajo que se ha realizado, creo que no tiene, no tiene nombre obligar a los chavales a que se laven las manos cinco veces al día, intentar que estén una hora, eh, a una hora digo, a un metro de distancia, eh, hacer que tengan que almorzar dentro de las aulas, tener las, las, las puertas y ventanas ventiladas, hacerles cambiar de aula cada, cada, cada clase, buscando siempre eh, la mejor disposición de aula para cada, para cada, cada asignatura, pues es loable. Eh, los chavales eh, eh, y se quejan, pero lo cumplen, más o menos. Lo de la distancia y la adolescencia, eso cuesta mucho más, lo reconozco. Pero lo demás va muy bien. Con lo cual, desde aquí, felicitaciones no solo a, a, lo, a los equipos directivos, a los profesores, sobre todo a los chavales, que están haciendo una labor bastante bastante destacable. Sí, sí, sí. sí. Ahí, ahí estoy contigo. Yo lo estoy viendo también allí en el, en el conservatorio y es verdad que que intentan cumplir las normas. Como tú dices, lo de la distancia no, no lo llevan, o no lo llevamos todos bien, muy bien. Yo, como también soy alumno, también es cierto que, que se nota mucho, eh, que sobre todo, no sé, eh, te sientes allí como más solo en clase, pero es verdad que, que se están cumpliendo bastante y... Y, y bien, bien, la verdad es que sí. Eh, bueno, teníamos también invitado a Camilo Higuita que era desarrollador de aplicaciones como VBABE y otras que contribuye en KDE y encabezaba y encabeza el proyecto MAUI, pero parece ser que ha tenido un problema de última hora, iba conduciendo y no podía hacerlo desde el coche. Y no sé, ha, ha tenido algún problema más que no, no ha podido llegar a, a donde pretendía llegar y no, no parece que no podrá conectarse. Es así, ¿no? Baltasar parece que no va a poder conectarse definitivamente, ¿no? Pues finalmente tendremos que posponer su, su asistencia al podcast, lo cual significará que en un futuro esperemos que lo tengamos aquí porque tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Vale. Claro, seguro que sí. Bueno, también Mari Carmen Fernández, que, que como sabéis que nos viene acompañando en los últimos podcasts, eh, ha tenido también un problema de última hora y, y también tampoco ha podido asistir, pero, pero bueno, Mari Carmen la tendremos aquí seguramente en los próximos podcasts y, y sin, sin ningún problema. Eh, por último, soy Rubén Gómez, eh, miembro de CADE España, del colectivo Hack Lab Almería y de la de Document Foundation. Eh, al control técnico, al igual que la temporada pasada, está Jorge Lama. Muchas gracias, Jorge, por, por tu ayuda y por estar ahí. Eh, hoy también queremos agradecer a la Asociación Melisa, que es una asociación de usuarios de software libre gallega, eh, que nos cede el, el uso de la plataforma Big Blue Button que estamos aquí probando hoy y que, y que bueno, que esperamos que nos dé un, un resultado tan bueno como nos lo estaba dando, como nos estaba dando GC. Bueno, antes de entrar en detalle, queríamos comentaros así un poco con, con el tema de, de la, tem la temporada, que te queremos, tenemos, tenemos pensado algunas novedades así interesantes y estamos también queremos comentar también algunas cosas que, que tal. Eh, esta temporada tenemos queremos preparar una serie temática eh, sobre profesiones y sobre oficios, sobre el uso de software libre en, en, en ese pues en distintas labores, ¿no? O sea, no sea, solo, no solo hablar un poco de los, de los proyectos que estamos viendo todo el tema de software libre, sino cómo podemos utilizar software libre en distintas, distintas profesiones y, y oficios, ¿no? Y, y bueno, estamos intentando contactar con profesionales y con, con gente que esté utilizando eh, software libre en, en su trabajo, en su día a día. Y, y bueno, ya tenemos a por lo menos algunas ideas de personas con las que contactar y, y de oficios sobre los que tratar ¿no? Y, y esa es nuestra principal idea para esta temporada, que ya la vamos desvelando, ¿no? Eh, queríamos comentar también el, el evento en el que estamos participando, de, de hecho, Baltasar ya, ya ha grabado alguna parte, que es el, un evento que se llama 24H24L, que es un, un evento tipo, eh, para el que lo recuerde, tipo maratón linucero, pero eh, es... Es un poco distinto. Primero porque los audios van, van en diferido y el Maratón Linusero era un más de congregamos a todos los podcasters de, de, habla, de habla hispana y, y dejamos que hagan su podcast, pero digamos todo seguido. Y aquí esto es un más bien es unos eh, audios temáticos y se van a emitir durante 24 horas el día 12 de diciembre, si no estoy, si no estoy equivocado. Y por supuesto... Eh, pues también eh, evidentemente también tendremos nuestros, nuestros podcasts especiales eh, eh, pues, eh, pues, pues dentro de poco emitiremos seguramente un podcast especial porque ya os adelantamos que, bueno os adelantamos ¿no? que ya se ha anunciado que vamos a tener Academies que será en línea eh, dada la situación que tenemos y, y que se está volviendo todavía un poquito como más compleja pues eh, habrá, que ir en, habrá que ir en línea en, en remoto, ¿no? Como, como están siendo de un poco todas las conferencias eh, este año, ¿no? Y, y bueno, tenemos también otros temas ahí que, que, espera, espera, que... Rubén, Rubén, Rubén, para, para, para. Si ¿Sí? dices la academia y no dices las fechas, la gente no se reserva la, la fecha, no se reserva el momento y fallará. Del 20 al 22 de noviembre, academia 2020 en línea, o sea de un evento que no te puedes perder. Ajá. Hablabas enviado ya tu charla, ¿no, Baltasar? Eh, yo siempre soy de los que lo hacen todo el último momento. Así que el día 18 de octubre que se cierra el plazo para presentarla, pues yo el 19 para llegar tarde como lo presentaré. Pero bueno, sí, sí, al menos tengo, tengo un, par, un par pensadas. Y además aprovechando el tema de que es online y que puedes hacer demostra prepararte demostraciones en vivo, pues igual me animo a hacer un tallercito de, de eficiencia en... Eficiencia con el escritorio plasma. Pues bien, bien. Ajá, pues, será seguramente muy interesante de ver y seguro que aprenderemos todos un montón de un maestro como tú, Baltasar Bueno, algo más va a lo que puede. Sí, sí, seguro que sí. Bueno, pues lo que estábamos comentando que aparte de un poco de esa idea de serie temática que si os acordáis hicimos una serie temática sobre su Libre y Arte hace pues en la, la, la cuarta temporada. Eh, esto es lo que eso. El evento este súper interesante que, que, que en el que estamos participando, y, y bueno, por supuesto, por lo, los podcasts habituales que sobre temas que ya tenemos alguno que otro pensado, y, y creemos que van a ser bastante interesantes. ¿no? Eh, y nada más, en principio ya está. No nos liamos más con, con todo esto, con, con todo el lío este que siempre soltemos soltar antes de novedades y de historias y pasamos ya pasamos ya al tema de hoy, que hoy eh, vamos a hablar principalmente, la idea era hablar principalmente del tema de convergencia, por el tema del proyecto MAUI, por el tema del proyecto v Porsche, que, que recordemos que ahora nos lo explicará todo con mucho más detalle Joan, pero recordemos que VPors es el, el heredero de Ubuntu Phone y ya Ubuntu Phone iba un poco con esa idea de buscar esa convergencia. ¿no? y eh, En definitiva, desde que aparecieron los móviles con, con capacidades más avanzadas, eh, pues el desarrollo de aplicaciones empezó a tener que adaptarse a, a distintas pantallas y, y sobre todo ahora mismo quizás es, es lo que más se encuentra bajo el foco de atención de, de sobre todo las personas que desarrollan para, para aplicaciones móviles y no tanto como para aplicaciones móviles, sino un poco para todas. ¿no? Eh, si todo empezó con, con el tema de la web, con por, evidentemente por el tema del interés de que, de que el que tuviera su móvil pudiera leer la web en el, en el móvil con, con esa cierta capacidad de adaptación que a, se hizo a, tra a través del CSS y, y todo lo demás que vino después aparejado, pues poco a poco todo esto se ha ido trasladando a, al resto del mundo informático. Eh, Canonical, con, con Ubuntu Phone, en, entre otros grandes, fue el primero que, que intentó, de los primeros que intentó avanzar en este camino eh, y sin éxito, se quedó, se quedó en el camino como todos sabemos que eh, al final ha, ha ido hacia, hacia, otro, hacia otros derroteros. ¿no? Eh, sin embargo, pues el software libre eh, también está afrontando el tema de la convergencia y poco a poco, con el ritmo a veces eh, de, de espacio pero seguro que, que lleva el software libre, pues sigue adelante con, con un paso bastante firme. ¿no? Eh, y, y bueno, pues tenemos preguntas, ¿no? eh, ¿la convergencia al futuro?, Podrá el software libre resolver los retos que que, proponen, que propone la convergencia. Eh, Baltasar, convergencia. Un tema recurrente que sabes que nos gusta mucho, que lo hemos tratado cantidad de veces, que sale, que discutimos, que nos altera el ánimo. ¿Qué es la convergencia para ti, Baltasar? Bueno, la convergencia para mí es, eh, me viene a la cabeza un anuncio de Windows, creo que fue en el 2000. En el que un señor o una señora llegaba a casa con su teléfono móvil, lo ponía encima de la de la mesa, las fotos pasaban automáticamente a su ordenador, también pasaban a la tele, se veían, los manejaba a rollo, minorito Report, etcétera, etcétera. Para mí la convergencia es eh, que que en todos mis dispositivos móviles tenga un sistema eh, operativo similar que se adapte a tanto a la pantalla como al uso que o al interfaz o al uso que tengo que tengamos de interaccionar con ella y que más o menos todos los datos estén interrelacionados. Es decir, eh, voy a tener mi, mi, mi sistema similar en todos mis dispositivos y entre todos los dispositivos se van a ir hablando y todos los datos más o menos van a estar compartidos. Y esa convergencia debe ser lo más transparente posible. Quizás me vaya... ...me vaya mucho de lo que realmente es la convergencia, porque yo soy, como ya sabéis, un simple usuario. Para mí, yo lo veo, lo veo al, al final del trayecto. Así que creo que la siguiente pregunta es de rigor. Joan, como especialista, ¿qué significado tiene para ti la convergencia y, y cuáles son sus particularidades? Bueno, gracias por lo de experto. Yo no diría tanto... Pero a nosotros nos gusta la, el, el, el tema de, de la convergencia, así como, como definición, uh, siempre es difícil, sobre todo entre nosotros. Porque, uh, como bien, como bien había, ha dicho Rubén, Canonical empieza como una especie de viaje y define la convergencia, por lo menos en Ubuntu, como tú puedes tener una aplicación que funcione en cualquier dispositivo. Entonces es como la idea, digamos al revés, ¿no? de En lugar de adaptar todo para que funcione en todas partes, no es mantener un mismo código y tener un mismo sistema operativo. Es, es la misma idea que, que de Plasma, ¿no? De plasma también tiene esta idea de cómo de adaptarse al, al tamaño de la pantalla, etcétera, etcétera. Entonces todos los sistemas operativos más o menos bien hechos, es decir Linux, FreeBSD, etcétera, etcétera, vamos un poco en el mismo camino, ¿no? De, de, de poder um, tener un, un dispositivo versátil que tú no tengas que pensar, ay no, aquí tengo que poner este tipo de documento, este tipo de aplicación, porque no, lo que nos gustaría es hacer una aplicación y que funcione en cualquier sitio. Eh, y como os decía, Canonical empezó con uh, Unity. Unity es como la idea de, de eh, el, el aprovechar el factor de pantalla de los netbooks y, y empieza con esa idea de que las zonas de los lados de las pantallas, al ser horizontales, puedes aprovechar un poco más de sitio, etcétera, etcétera. Y al llegar al, al teléfono Ubuntu Touch, eh, la idea es, es justamente eso, usar... Ubuntu y, y usar Unity. Entonces, um, en el momento en el que Canonical, en, perdón, en el que Canonical decide um, adaptar Unity para para el teléfono, uh, es claro que Qt estaba ba bastante más avanzado. Pero la idea sigue siendo la misma de, de poder tener Ubuntu que deje de llamarse Ubuntu Touch y Ubuntu Desktop. Pero bueno, eso es. <ríe> Uh, sabemos que, que estamos en un punto un poco extraño, pero la idea es Ubuntu y tenerlo instalado tanto en el ordenador, en, el, en la tableta, en el teléfono y, y poder usar las mismas aplicaciones. De hecho, Canonical va hacia Snap y hacer el paquete universal de Canonical uh, con seguridad, bla, bla, bla, bla, bla, pero el, el paso previo, muy entre comillas, es la empaquetación CLICK, que es la que estamos usando en Ubuntu Touch. UVPORTS um, como fundación, ahora ya es ahora, hace casi un año es, es fundación de forma oficial, ha retomado y ha continuado el, el esfuerzo que ha hecho Canonical con, con el sistema operativo hasta ahora. Vamos un poco justos porque estamos todavía con Ubuntu 16.4, y el esfuerzo ahora es entre um, dar soporte a, a dispositivos que tienen uh, ya usando Linux como, como, como un núcleo, como PinePhone, que es un, es un proyecto muy, muy interesante, um, cuál es um, como el, el, el, el modo de poder avanzar hasta Ubuntu actual, 20, 2004. Actualizar todas las librerías, cosa que Plasma eh, está mucho más avanzado, claro. Y hay un hay un esfuerzo conjunto entre todas las entre todos los equipos que estamos trabajando con, con sistemas operativos adaptables, diría yo, a, como son Plasma, Mobian, Manjaro, etcétera, etcétera. Y es trabajar unidos para, por ejemplo, el equipo de Plasma tiene mucha más o mejor mano con, con Qt, entonces está ayudando a, a actualizar las librerías, etcétera, etcétera. Entonces la idea es poder um, incluso separar eh, el Shell, el, el um, Desktop Environment de, de Ubuntu Touch y sacar Unity, que ahora lo llamamos Lomiri, y poder usar Lomiri en cualquier, en cualquier distribución. Entonces Manjaro es una de las primeras distribuciones que, que me viene a la cabeza, que ya tienen... Uh, una, una, de las, de las distros con lo MIDI Y, y funciona de una forma bastante increíble, ¿no? Para, uno puede decir, el, ah, los equipos de, de programario libre, bueno, siempre vamos un poco lentos y, es cierto. <risa> Somos todos unos un poco hippies y nos gusta y lo hacemos en nuestro tiempo libre. Pero en realidad se está consiguiendo justo al unirnos todos a PostmarketOS, etcétera, etcétera, hay muchísimas distribuciones y mucha gente que está dando su tiempo libre como para hacer piña y estamos consiguiendo una cosa que es, que es bastante interesante y que va a, um, justo un poco en, en la dirección de que tú puedas llevar tu ordenador en el bolsillo, que ya lo estamos haciendo, pero que puedas conectarlo a un televisor, un teclado y puedas escribir y seguir con, sin ni, ni tan solo cambiar de, de dispositivo. Pero la otra idea es que, volviendo al tema de la convergencia, la convergencia como se entendía en Canonical y más o menos la entendemos en NuvePorts, aunque nos perdemos también porque también llamamos convergencia poder adaptar la pantalla a cualquier formato, la idea es poder usar las mismas aplicaciones en, en cualquier distribución de Ubuntu. No sé si responde la pregunta o si es una introducción un poco nerd. No, no, está, está, está muy bien, Joan. Eh, no obstante, me ha llamado la atención un detalle de tu respuesta. Eh, aquí hemos hablado mucho de, de, de la forma de instalar aplicaciones. Y tú nos has dicho así de poco que si es si piensas que Snap es la idea de futuro que tiene entonces Canonical y, no sé, por ejemplo, extensión WebPorts, bueno, de Canonical es bastante más, más claro, ¿no? Hay como los tres esfuerzos para hacer los paquetes universales que puedan ser AppImage, Snap y... Lo recordaré. Flatpak, y... no recuerdo. Flatpak, gracias. Entonces, la, la idea es siempre... El concepto es el mismo, es tanto convergencia por un lado como un paquetería universal por el otro, tener un sistema, o en este caso tres, Um, en el que tú puedas tener un paquete o tres <ríe> y puedas instalarlo en cualquier sitio. Entonces, Canónica la apuesta mucho por, por Snap porque es una forma mmm, fácil para equipos pequeños de hacer un paquete y distribuirlo sin, sin preocuparse demasiado por seguridad, etcétera, etcétera. Pero Flatpak y AppImage tienen la, el mismo concepto. Tal vez se centran en otros aspectos de, de la paquetería y de del programario, pero la idea es la misma. Um, entonces, eh, UbiPorts eh, somos un equipo pequeño. Y estamos como aprovechando todo el trabajo, que es mucho, que hizo Canonical en su día y, y asentó como las bases de lo que sería el sistema. Entonces, hubo Ubuntu Touch lo que está usando es este... Snap previo que es Click, si os fijáis es Click y Snap, cosas de Nerd, <ríe> um, que es como la versión previa, pero la idea es, es justamente es de tener un sistema de paquetería que sea seguro, que tú puedas decidir qué tipo de, de permisos um, puedas tener y Ubuntu Touch se basa justamente... En la, y de las aplicaciones tan compactadas, la información pasa de una, de una hora a aumentar un poco la seguridad de, de tu dispositivo. La pregunta es: si, si se va hacia Snap, Snap tiene varios problemas en mi, en mi, desde mi punto de vista, de forma actual, y es el tamaño de, las, de los paquetes. Entonces, un, una aplicación que puedan ser 200 k compilada para el sistema si dependiendo de qué librerías use eh, pueden ser 20 megas en snap entonces es algo que Canonical está trabajando en su en su en, su, en su desarrollo entonces están intentando uh, solventar el problema y, y de hecho es algo que supongo que estarán haciendo para, para el futuro pero Ubiports... Eh, no tiene una regla definida. Entonces, no estamos atados a, a nada, sino al sistema. Entonces, mientras el sistema operativo funcione de una forma que sea segura y que se pueda mantener, entonces, ¿sería ideal tener snaps? Sí, claro, sí, sí, sí, sí. ¿Cuántos cuantos más, más dispositivos, más, más dispositivos, no, perdón, disculpa. Um, más sistemas de, de de aplicaciones puedas instalar, pues mejor. El problema es que Snaps está prepara, está pensado como para el escritorio en primer plano. Entonces, queda un poco. Me refiero a que la ventaja de, de tener soporte para Snaps tendría que ser a partir de, de, 18, de Ubuntu 18.04 por razones. <ríe> System D, básicamente. Um, eso permitiría poder instalar snaps y tener, por ejemplo, Firefox en snap y ponerlo en la tableta. Perfecto. Se había hecho antes con, con otro tipo de, de contención. Lo que pasa es que no pensamos que Firefox no está pensado para usar en, el, en un teléfono, en un dispositivo pequeño. Entonces, hay muchísimas aplicaciones que se pueden, se pueden instalar ahora a través de DEPS, de paquetes DEPS, que en el teléfono son, son absurdas porque. La UI está pensada para, para una pantalla grande. Entonces, estamos en, un en el que si se puede dar soporte al mayor número de paquetería, es algo que el, el U Ports como proyecto no está centrado ahora mismo, porque está centrado en el, en el desarrollo del, del sistema operativo. Y el eh, hacia dónde vamos y hacia dónde, qué tipo de paquetería, etcétera, etcétera, es algo que está un poco lejos todavía. Y Joan, en estos momentos, ¿en qué estado se encuentra Vports de desarrollo? ¿En qué aspecto? Eh, si vamos a tener, en general, si vamos a tener, podemos ya tener Vports en algún dispositivo móvil y utilizarlo en, en mi escritorio. Uh, bien, um, Vports es la fundación, el, el sistema operativo es One Touch. Um, de hecho, se puede instalar, hay una lista de, de dispositivos que ya no solo es experimental. En algunos casos, los, los dispositivos RM64 son un poco, necesita más trabajo. PineFund tiene, tiene soporte y tiene muchas posibilidades, pero uh, necesita trabajo y se está, se está haciendo trabajo en ello. Pero de la lista de, de dispositivos uh, estables, yo estoy usando Ubuntu Touch de forma única y exclusiva desde hace más de cinco años. ¿En qué año estamos? <ríe> uh, ¿Cinco años? Do 2020. Eh... <ríe> ¿Todo, todo, todo. Ahora os enseñar una pequeña, Entonces, una pequeña joya que tengo por ahí, ¿vale? Perfecto. Entonces, es cierto que, que la lista de dispositivos que están, que están soportados es pequeña... Muchos de los dispositivos son antiguos, pero la ventaja que tiene el sistema es que como no tiene ninguna máquina virtual que tenga que correr, etcétera, etcétera, y todo es C++, uh, necesita menos memoria y necesita menos recursos. Entonces, uh, it's not fancy, no, no tenemos todas las... Um, se llaman? Las no, no son habilidades. <risa> Una cosa que os gustaría saber es que hablo como si fuera extranjero en cualquier idioma. Así se me olvidan las palabras y os pido disculpas si, si me disperso un poco. Pero a lo que me refiero es que um, no tenemos la, la última generación en, en dispositivos, se está trabajando en ello. De hecho, um, OnePlus One... Uh, de, de, hay varios modelos que están soportados que eh, no los he probado porque yo soy un poco más un poco más retro um, entonces se puede usar ahora se puede usar como daily drive como como um, dispositivo principal y hay que ser un poco picky hay que tener un poco de, de mano no, no de mano no, uh, un poco de paciencia porque um, los dispositivos son antiguos, como, como os digo, y, y los más modernos están siendo portados por, por voluntarios. Entonces es un esfuerzo que hacemos de forma, de forma conjunta. Si tenéis algún dispositivo por ahí de los, de los soportados, yo os aconsejo que por lo menos lo probéis, porque necesitamos gente que nos diga: ah, esto no funciona, y necesitamos gente que, que ayude. Bien, eh, Joan, mmm, yo quiero hacerte una pregunta así como, como un poquito metafísica porque, claro, no es lo mismo desarrollar una aplicación mmm, de escritorio que una, una aplicación para móvil y yo creo que tú sí que has, tienes un buen catálogo de aplicaciones desarrolladas para UVports. Eh, Cuando un desarrollador piensa en aplicaciones convergentes Claro, deberá fijarse en otras cosas que no son las habituales, o tendrá que fijarse en, otro, en, en cosas que normalmente un otro desarrollador de solamente un tipo de aplicación para un tipo de pantalla eh, no lo haría. Es bastante interesante porque um, a veces tienes que concentrarte en algo, ¿no? Y puede ser en el aspecto gráfico o que funcione o que te sirva para ti o que quieras mmm, publicarlo con tus amigos o quieras algo para, para jugar con tu madre, yo qué sé. Um, pero la, la característica que a mí más me gusta de, de poder desarrollar para Ubuntu para to Touch es que el toolkit, toda la, el, el conjunto de herramientas, está hecho ya pensando en que tú sin hacer mucho, simplemente usando eh, el, el conjunto de herramientas que están pensadas para el sistema operativo, ya tienes soporte para teclado, ratón, etc. Entonces, lo único que tienes que centrarte, o en, el, en, en mi caso, es si qué hacer con todo el espacio que te sobra cuando no es un teléfono. <risa> eh, en mi caso pienso, pienso mucho, eh, dependiendo de la, de la aplicación que haga, porque muchas son, son simplemente adaptaciones un poco rápidas pero en las que me siento más orgulloso, que son las para jugar aventuras de texto, uh, es, es pensar cómo puedes escribir de, en cualquier dispositivo, ¿no? Que no tengas que decir, ay, Dios, que querría conectarme el, el teclado al teléfono para poder escribir y jugar. Um, entonces, sí que es interesante... Uh, saber que, que prácticamente el, el trabajo duro lo hace el toolkit y es el adaptarse el, el escalar a una forma más o menos um, razonable y manteniendo un, un código que es que es la idea que aunque ahora um, Ubuntu Touch no se pueda no se pueda usar que yo sepa en, en escritorios sí um, que la idea es poder poder eso um, tener tu aplicación en, una, en, un, en un monitor eh, proyectarlo a la pared por cuatro metros que, que, con una imagen de 4 metros por tres y que se que se vea bastante bien y que sea usable o que sea en el en el teléfono que sea algo rápido entonces el trabajo duro lo hace lo hace el toolkit que damos gracias a Canonical y a toda la gente que, que, que trabaja en ello y, y, y lo vamos adaptando para, para que no se quede atrás, aunque le queda todavía un, un salto a las nuevas librerías de Qt. Um, la idea es esa de, de poder tener algo que puedas usar sin pensar en qué, en qué form factor lo estás usando. ¿no? Si es un teléfono de los más pequeños o, o, o una pantalla de tres metros. Joan, eh, has comentado antes que, que no erais demasiados en el proyecto VPort ¿no? y, y tal. Y bueno, me gustaría un poco saber, pues, un poco cómo está configurado el equipo, cuántas personas más o menos están contribuyendo a la misma VPort. Y, y después también ya otra pregunta. Eh, ¿Hay formas de probar VPort que no sea en un dispositivo? O sea, ¿hay algún tipo de imagen para máquina virtual que podamos probar o, o algo así? Pues el, el equipo es bastante es bastante pequeño, entonces como es una fundación, um, se, se reciben donaciones de forma habitual y se ha conseguido tener, si no estoy equivocado, dos programadores y medio uh, a tiempo <ríe> a tiempo total. Sí, lo siento por el medio. <ríe> um, que, que ya es bastante, es decir, um, Mario Scripts ha es como uno de los de los impulsores que viene de, de UbiPort porque estaba aportando a nuevos dispositivos y, y ha quedado como, como desarrollador principal, y es el que está haciendo todo lo que no se ve. Y es actualizaciones de núcleo, bueno, <risa> hace unas cosas que a veces ni yo entiendo, y, pero son necesarias, ¿no? porque si no el, el proyecto hubiese muerto bastante antes. Pues no recuerdo las otras preguntas, pero eh, el equipo es bastante es bastante pequeño es decir el equipo um, fijo y, y de, de núcleo pero luego somos varios más entre consejeros y, y usuarios es decir tenemos una una comunidad bastante no es enorme pero sí que es que es bastante activa en en cierta en cierta forma y la la ayuda que nos estamos prestando, como os decía antes, en, en, con, con otros proyectos, como pueda ser uh, pues MarketOS o Plasma Mobile o Mobian o el equipo de, de PinePhone, entonces es como aligera un poco la carga porque estamos ayudándonos entre, entre, entre unos y otros. La forma de probarlo sin tener un dispositivo, uh, <ríe> uh, Raspberry Pi, es una de las, de las formas que, si no tenéis un dispositivo, se puede se puede probar. Pero también hay una imagen para QGM que, que no he usado, no he probado yo, pero um, no es lo mejor, pero sí más o menos se puede ver cómo, cómo es. Pero la mejor experiencia es coger un Nexus 5, que es un todo terreno, y ver la experiencia de un teléfono un poco justo y un poco pequeño, porque ya tiene. ¿Qué? ¿15 años? ¿7 años? Me, me fui un poco al. Ahí. Es, una, es un dispositivo bastante bastante antiguo, ¿no? Sí. sí pero ¿Alrededor de? 15 años seguro no, si 15 años no. Pero bueno, a lo mejor 7 o ocho si tiene, puede tenerlo, sí. ¿No, no es sé. 2011? Puede ser, puede ser. Quizá algo más, pero. sí. Aparte de hablar de, como un extranjero en muchos idiomas, la otra cosa que tengo es que no sé el, el concepto de tiempo me, se me escapa a veces un poco. Bueno, te que eso no pasa más de uno. Que yo obviamente que, que habían pasado 20 años de Matrix y dije no puede ser si el otro día estaba, en... ¿Estaba la cartelera en el cine no no, no no 20 años. Leyendo en la Wikipedia me sale el 2013, ¿eh? 2013. Nexus 5 2013. Entonces sí, tenía razón Rubén, son, son siete años. Pero me refiero a que es, que es un dispositivo antiguo para los estándares modernos. Pero es un dispositivo todoterreno porque, aún siendo muy pequeño, es bastante fácil de encontrar, no es muy caro y es algo con, con el que uno puede hacer un par de pruebas sin, sin problemas. Mira, si era naif, que, que me encontré en una tienda de segunda mano uno y dije, ah, mira, si sí, se pueden comprar. Y compré uno porque el mío se estaba muriendo y digo, mm, no sé, no quiero quedarme sin, sin un dispositivo, porque la lista entonces era un poco más corta. Y fui a decirle a mis amigos, ah, tenéis aquí, si queréis os compro uno. Y cuando fui a, a mirar el enlace ya no había, entonces era como, aparecen de forma habitual, pero se van rápido. Ah, um, pero sí, volviendo a la pregunta, <ríe> hay una imagen de QEMU que se, se puede usar. No es la mejor experiencia porque es para para uh, justamente para para, para desarrolladores <ríe> que que no tienen justo un, una máquina al alcance. Muy bien, no, no, no, yo creo que queda claro y y desde luego a lo mejor, pues bueno, a lo mejor sí, aunque no sea la mejor forma de probarlo, pero con Kvm por lo menos una prueba rápida, seguro que, que más de uno sabiéndolo le puede le puede dar un, un vistazo rápido. Eh, bueno, para, para desarrollar una aplicación no necesitas, no necesitas dispositivo, porque um, la herramienta que usamos para, para hacer las aplicaciones que se llama clickable, clickla, clickable. Um, tiene una forma de, de, de usar una imagen, una imagen Docker y puedes hacer el desarrollo en el escritorio. Y en el 92% de los casos, todo lo que funciona en el escritorio, en, en la imagen Docker está para, para desarrollar, funciona en el dispositivo. Es bastante es bastante guay. Sí, el, el mundo de los contenedores a veces da unas alegrías que. Sí, sí, sí. Y ya. También da unos disgustos, porque la última vez que miré todas las, las actualizaciones, Docker hace como unas actualizaciones una encima de la otra, y, y estaba sin espacio en el disco, y digo, pero qué puñetas pasa. Y me aconsejaron limpiar el, las imágenes de Docker y tuve como 50 gigas libres de, así de repente. Así que haced un poco de limpieza de vez en cuando. Sí, sí. Ha pasado, ¿eh? no, no creas que no, que ya, ya me ha pasado alguna vez Digo, oye, ¿qué ha pasado aquí? Pues si yo tenía espacio Y de pronto miras en Docker y dices jo, Si es que son las imágenes que no se van Que no se van Que no se van eliminando solas uh -huh. Bueno, teníamos así como Varias preguntas para, para Camilo Por el tema del proyecto Maui Que a fin de cuentas, pues creo que ninguno De los que estamos aquí tenemos es muy o exactamente muy claro que era y, y la verdad es que hubiese venido muy bien eh, que Camilo nos hubiese explicado todo esto, ¿no? Eh, porque bueno, precisamente parece ser que MAUI también es un proyecto que nace con toda esta idea de convergencia en, en la mente y, y además precisamente es como una, una biblioteca de infraestructura, un, unos framework o, o algo similar para ayudar en todo este desarrollo. Eh, no sé, Joan, si, si en, eh, en VSports eh, tenéis tenéis eh, algún framework de estos, alguna biblioteca de infraestructura que, que concreta para, para ayudar con todo este desarrollo. Me parece que has comentado algo antes, pero si puedes andar un poquito ahí, aunque sea un poquito más técnico. Pero bueno, yo creo claro. que, que todos, todos los que nos escuchan eh, lo van a apreciar seguro. La, la idea de MAUI, yo tampoco sé mucho, así que disculpadme si, si cometo algún error, pero sé que la filosofía de, de MAUI el, la intención es, es la misma, es poder um, tener un código de una aplicación y que se adapte a, al factor teléfono, tableta, ordenador. que Es un poco la idea que, que, que busca casi todo el mundo, no como, como Qt o como GTK, que, que bueno, GTK está como un poco ahora poniéndose las pilas y, con Fosh uh, y están intentando hacer justamente que la, los problemas que se tienen con las con las aplicaciones es, es tanto, no es solo que se adapten al tamaño de pantalla, sino también que acepten entradas de, de, de, de touch, de, de, ¿cómo se llaman? Digitales táctiles, <ríe> las entradas táctiles entradas por teclado y por ratón entonces así puedes tener cualquier dispositivo más o menos que puedas, que puedas manejar y que lo haga de una forma que, que el desarrollador o la desarrolladora no, no tenga que preocuparse demasiado por ello ¿no? Tú te concentras en el código y dejas que, que el toolkit o el, el framework se encargue de todo el resto esa es una de las partes pero también otra de las que no nos damos cuenta es el escalado, o si nos damos cuenta. <risa> Sobre todo con, los, con, con las pantallas IDPI. Um, que, claro, tú estás diseñando de forma tradicional unas medidas, etcétera, etcétera, y luego todo se va al traste, ¿no? Uh, todos los proyectos que, que más o menos conozco tienen esta idea y esta intención de. Tú dices como como sea en, en Ubuntu Touch se hace con con grid units no con, con unidades de, de greella, ¿Cómo se dice una una, una ¿En um, tabla una tabla o rejilla no sí una rejilla entonces uh, se asigna tú diseñas con con unidades especiales no que el toolkit se, se encarga de escalar entonces, no importa si es, si es una pantalla con, con high DPI o, o, simple, o si es una pantalla enorme o pequeña. Tú le dices que quieres que en la rejilla esta imaginaria tenga una distancia y el toolkit ya se encarga de hacer todo. Por eso os decía que el trabajo, el trabajo duro lo hace el, el toolkit. Realmente es una cosa de magia oscura. <risa> que se encarga de, de, hacer todo lo, lo que toca. Entonces MAUI, um, no sé eh, cómo está relacionado con Plasma, pero Plasma también tiene esta idea de, de adaptarse al, a, al tamaño y justo eh, uno de los, de los problemas que se tiene con la es justamente la pantalla, la pantalla es muy pequeña. Um, Plasma y Ubuntu Touch va, o, o lo Miri en este caso los, los escritorios van van en direcciones contrarias porque uh, lo Miri Unity fue pensado como para pantallas pequeñas y se piensa cómo adaptarlas a pantallas grandes y Plasma en mi opinión es al revés no siempre sea eh, o sus es, es el escritorio y, y el problema a, a solucionar es cómo adaptar toda una una UI una, una, una interfaz gráfica para un dispositivo muy pequeño, entonces siempre se hace con los mismos trucos, ¿no? Menús desplegables, etcétera, etcétera. Eh, en, en Ubuntu Touch eh, ya el Toolkit hace eso, esconde botones, hace menús automáticamente, pero eh, nosotros diseñamos desde el móvil para, para pantalla, entonces siempre son como... Interfaces como muy simples, ¿no? como si algo tiene que ser automático porque es, es la opción que vas, vas a hacer como usuario, uh, ya está por defecto. Y, y están buscando formas de, de deslizar en el teléfono uh, a menús principales y, y elementos similares que luego en, en pantallas más grandes se conviertan en paneles. Entonces, un, un ejemplo como muy interesante es, es um, Giri, que um, el, eh, la aplicación de, de correo electrónico que se usa en Ubuntu Touch se llama Deco, pero viene de, de, de Giri, si no estoy equivocado. Pero la idea es la misma, son, son varios paneles en los que si estás en un, en un dispositivo pequeño, ves un panel principal y vas, vas pasando a los a los paneles como más concretos. Si estás en una tableta, tienes dos paneles a la vez y vas pasando a paneles más concretos y en el escritorio ves todos los paneles en, en una vez porque tienes espacio. Es, es como el, el, el objetivo al que se quiere llegar. ¿no? Las aplicaciones de música también tienen esta idea de, de tres paneles porque es mucho más fácil concentrar eh, desde una cosa más general a una cosa más concreta en, en diversos paneles y poder jugar con el tamaño de, de las pantallas que es todo viene de, de, de la web como bien decía Rubén al, en la introducción no eh, esta idea de, de que la web tiene que poder leerse de forma, de forma clara en cualquier dispositivo y es es, es interesante y es, es eh, lo más interesante es ver cómo se resuelve en, en los escritorios en, en, en eh, los shells ¿no? como como como lo hace eh, Gnome o, o Gtk o como lo hace Qt que Qt tiene tiene bastante bastante historia con con multiplataforma no el el poder hacer una aplicación Qt y que puedas ponerla en un sistema operativo uh, basado en Linux o, o en, en FreeBSD como pueda ser Macos o en un sistema operativo defectuoso como para ser Windows. Y, y no te tiene que importar el código, sino tú vas uh, empaquetando a lo que te interesa. Entonces, es muy interesante ver cómo lo, todos los proyectos han empezado desde un punto un poco diferente, pero con una idea que converge hacia el mismo punto. <risa> Pun intended. <risa> Eh, realmente interesante, además, eh, casi, casi eh, me chafas la pregunta, de hecho me chafas la pregunta que a hacerte ahora, sobre si, si habíais aprendido mucho de las aplicaciones web eh, convergentes y ya acabas de responder que sí. Pero bueno, eh, una cosa que me queda en el tintero es el tema de que si un que tufón ponía mucho énfasis en los gestos, eh, en las acciones con, con los dedos, haciendo como si fuese sortilegios sortilegio sobre la pantalla, ¿Y VPors también? ¿Os sea, estás fijando en hacer algo parecido? Es que eh, VPors es, es la fundación que está desarrollando Ubuntu Touch. Es decir, el, el sistema operativo eh, sigue la misma filosofía. Por lo tanto, sí. <ríe> uh, de hecho, una de las cosas que, que a mí me pasa es, es... Mi marido tiene, tiene un, un teléfono Android y, y yo hace cinco años que no no toco un Android porque no quiero uh, entonces voy haciendo los gestos de, de que estoy acostumbrado no para sacar uh, menú y panel principal haces un gesto de, de fuera de la pantalla de la izquierda a la derecha y es lo que hago en, en, en su teléfono y es como ay no aquí no funciona así y los los gestos son muy raros mantenemos el eh, el, el sistema por ahora, porque vienen nuevos problemas, que ya os, ya os contaré si queréis, uh, mantenemos el, el, la estructura de, del sistema operativo y es um, gestos desde la izquierda para menú principal, desde la derecha para, para ver las aplicaciones abiertas, desde arriba para sacar los indicadores, que en mi opinión son los mejores indicadores que he probado porque me gustan, uh, y desde abajo... Um, cuando tienes una aplicación es lo que os decía, el, el menú o la acción como más, más común se saca desde abajo. Entonces, es, cuando te acostumbras, porque es, es, un, es un paradigma diferente, cuando te acostumbras eh, es bastante intuitivo, porque ya estás acostumbrado. Entonces, al cambiar de sistema... <ríe> se te va un poco, pero si sí, no es tanto magia negra con, con los gestos y voy a sacaros la aplicación, <ríe> pero sí que la idea es, es poder usar el teléfono con una mano y que sea más o menos uh, agradable. Los problemas que vienen, que os decía, son, son las, las cámaras esas que ¿cómo se llaman Notch, las, las cámaras que se comen parte de la pantalla. No tengo otra ah, forma de definirlo. ¿Los las los, los pantallas infinitas? ¿Qué eh, tienen bordes? ¿Te refieres? No, no ¿sabéis que hay dispositivos que, que la pantalla es como más grande, pero la cámara se come un trozo de la pantalla? No sé, no, a lo mejor es una cosa que solo me pone nervioso a mí. <risa> La, la cámara frontal que se come un trozo de la pantalla o algo es que no. no... Ah, entiendo. Se llaman notch, notch uh, cameras, Entonces es, es como tienes la cámara en medio de la pantalla. Entonces, eso para, para, para Lo MIDI y para, para Ubuntu Touch es un poco, un poco es un poco problemático. Porque uh, el indicador es, es como, como en no sé si habéis probado Unity o, pero. Ubuntu tiene esta idea de, de panel uh, a, a arriba a la derecha que es bastante es bastante agradable cuando, cuando te gusta que es en mi caso, porque tienes todo a mano eh, entonces el problema que, que estamos teniendo es que uno de los primeros dispositivos que está si sí, de los primeros que está que viene con Ubuntu Touch por defecto es Vola es que tiene este tipo de cámaras entonces, la solución temporal es comerse un trozo de la pantalla para que la, la cámara esté al borde de, de la parte superior. Entonces, no es ideal, pero sí que mantiene el sistema como es. Pero lo que estamos pensando es cuál es la forma de seguir un poco el paradigma de escritorio que, que sigue teniendo Ubuntu Touch. Con los, con los nuevos dispositivos que, que tienen cámara en medio o los que vendrán luego que tienen la cámara a un lado o intentar un poco mejorar el sistema. Hay cosas en lo que has dicho, Joan, que, que realmente son, son interesantes. ¿no? Eh, primero, a mí eh, coincido con lo que dice, eh, yo he sido usuario de Ubuntu Phone un, un tiempo, eh, o lo fui, o lo fui. Eh, venía de Maemo, que Maemo para mí, pues creo que ha sido uno de los grandes sistemas operativos para móviles que, que ha habido Y por supuesto Android no está a la altura, de hecho Android me parece un, sistem un mal sistema operativo <risa> Así lo digo y bueno, sí, lo, lo uso o lo sufro todos los días, pero me parece un mal sistema operativo Ubuntu Phone a mí lo que más me cautivó fue precisamente todo el tema de los gestos, o sea, una vez que lo probé es lo que tú has dicho, cuando tuve la mala suerte de que se me rompió el dispositivo que, que estaba usando y tuve que coger un Android que te, tenía por allí y, y, y desgraciadamente pues es lo que al final se me ha quedado, ¿no? Además es teléfono sí. provisional para un mes y han sido cinco años de teléfono provi, prov, provisional y bueno, ahora compré un un Fire Phone, ¿no? Que, que sé que se pueden instalar distintos sistemas operativos, ¿no? Pero lo primero que me chocó fue precisamente eso, ¿no? O sea, yo es que me adapté súper rápido a todo el tema de, de los gestos de, de Tufón, ¿no? Eh, eh, ¿De dónde nace esa idea, no? O sea, un poco, porque eso eso es un gran avance en la experiencia de usuario, ¿no? Y, y, y que se mantenga, además, me parece más porque el resto de, de sistemas no van ni siquiera por ahí, ¿no? Y... Y lo, y lo peor es que la gente, como no lo conoce, se cree que, que, que esos otros sistemas son la leche y, y no. O sea, cuando tú pruebas un tufón dices, no, esto es lo que es de, realmente funciona y esto es lo que de verdad eh, va bien, ¿no? Entonces, eh, un poco, eh, tú sabes de dónde viene un poco eso, ¿Quién, qué, no, no quién, ¿no? Pero un poco cómo, cómo nace esa idea y cómo, cómo entiendo que vosotros además la habéis reconocido como buena y por eso la mantenéis, ¿no? De hecho, es una, una de las. Me alegro que, que, que la experiencia fuera buena porque me sigo peleando con algunos usuarios con el eh, Ubuntu Touch is not Android, ¿no? Porque la gente. Oh, hay un, un grupo de usuarios que hace como. Como peticiones para. Para, para seguir el paradigma de Android. Y a mí. Me, personalmente, el, eh, la UI de Android me pone muy nervioso. De, de hecho, es lo que os decía, ¿no? Estás usando un sistema al que ya no estoy acostumbrado y el tener que estirarlas las... Una de las cosas que me pone muy, muy nervioso de forma nerd es tener que estirar dos veces las notificaciones para ver lo que, lo que hay y me pone nervioso las, las UI que se mueven. Entiendo, que o como os decía antes, los toolkits Uh, intentan adaptar y esconder todo lo que no necesitas en una pantalla pequeña. Entonces entiendo que la idea de Android es que tú tengas lo que usas más a menudo, uh, a, que se adapte a lo que usas más a menudo. Pero en mi caso me pone muy nervioso porque yo voy a buscar las cosas donde, donde están o donde creo que tocaría estar porque es mi dispositivo y yo las pongo donde quiero. <ríe> es, un, es una forma de pensar un poco así, un poco de aquella manera, pero me pone... Nervioso, como, como, como a ti, Rubén. A mí me pasó que al principio, uh, yo tengo una de las tabletas de, de BQ que ya venía, que ya venía con, con Ubuntu Touch e, e hicimos, hicimos un fallo en una fiesta y al intentar uh, flashear una imagen nos equivocamos de modelo. Entonces, la única solución que tuvimos, historia muy larga, hecha corta, fue instalar momentáneamente Android mientras buscaban la imagen correcta. Entonces era como de fiesta, bla, bla, bla. Lo siento, no no, no está briqueado, pero sí que vas a tener que, que estar un par de días con, con Android si quieres. Y esos días son los peores que recuerdo, porque estaba ya muy acostumbrado al, al sistema y no haber elegido poner Android en mi tableta era una, pero luego Aparte de que, de que BQ tenía unas imágenes, no sé no sé ahora cómo, cómo son, tenía unas imágenes como muy limpias, sin sin, sin mucha basura instalada. Es decir, es, es como una empresa que, aparte de que tiene una filosofía, o tenía, y estoy hablando del pasado, tiene una filosofía filosofía bastante interesante para, para desarrolladores. Um, sus imágenes de Android eran súper limpias, sin, sin, sin eso, porquerías instaladas, entonces el espacio era tuyo, etcétera, etcétera. Pero el sistema operativo a mí no me gusta. Entonces, um, fueron un par de días que yo decía es que, es que, es que, es que, eh, que me saco la rebequita, ¿sabéis? Lo de, hmm, pero a mí esto no me gusta. Pues, um, tenemos que agradecerle el paradigma a, a Canonical. De hecho, el, eh, toda la idea de escritorio o de, o de shell es, es Unity. Unity 7 es, eh, es la que empieza con, con esa rotura de, de, del sistema de uso de, de la interfaz. Y es poner el lanzador a la izquierda porque tienes más como más sitio Uh, y los indicadores son son Unity de hecho si por eso os decía si habéis probado un Unity en algún momento uh, los indicadores están arriba a la derecha están colocados de una forma que tú puedes expandir de forma rápida y la, a, a según qué, qué opciones de bastante bastante rápido y Canonical ya estaba diseñando el escritorio así pensando en um, usar Unity en televisión, tableta y, y teléfono. Entonces al llegar al teléfono es el equipo de Canonical el que decide cómo hacer los gestos y, y cómo traducir al tap ¿sabes? Para, para, para cambiar de aplicación. Cómo traducirlo al, al teléfono y es una, es una cosa es, eh, es tan simple y de hecho quitan un montón de, de gestos porque mm, <risas> Sé que algunos usuarios han pedido gestos que vienen de Android y es como muy complicado para mí. Es como si, si haces el gesto en dos tercios de la pantalla, para arriba, para abajo. Eh, en Ubuntu Touch es súper sencillo y es, y es eh, gracias a Canonical. De hecho, son, son cuatro gestos principales y cuatro gestos secundarios. Se acabó. Y es que soy fan entonces no tenéis que, que tomar mi palabra como cierta sino tenéis que probar el, el sistema y decir ¿qué os parece? Yo ya lo probé en su día y ya te digo yo que desde entonces cada vez odio más Android o sea, es que <risa> aparte de que me parece malo o sea, una cosa que está mal pensada, mal parida y mal hecha desde el principio ¿no? y después lo que han ido es intentando mejorarlo ¿vale? o sea, Maemo era una idea buena y Ubuntu Phone era una cosa distinta, no tenía nada que ver con Maemo pero además también estaba bien pensado o sea, todo el tema de la experiencia de usuario en, en Ubuntu Phone a mí me parecía eh, eh, a otro nivel, o sea cuando lo probé y después tuve que, que irme a Android que yo tampoco había probado, recuerde. Eh, aquello me pareció no sé, como si te pegan una paliza y ya te quedas con la de para siempre, ¿no? o sea una cosa horrible, ¿no? Y, y de hecho lo mantengo, y lo que tú dices, no, eso de tener que estar arrastrando dos veces para poder. ¿Eh? Pero... No, no sé, no sé. A mí me parece, no sé, horrible. Bueno, eh, Android tiene su punto que es haber hecho como, como un sistema que se pueda instalar en, en. O ser de los primeros sistemas en poderse instalar en, en dispositivos móviles. A ver si. Cosas de mérito, sí. Si está claro, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que, que de hecho, pues bueno, pues. Eh... Bueno, también habría que ver a dónde habría llegado, si no la padrina, que es la padrina, ¿no? Que, que eso no nos vamos a meter ahora ahí en ese berenjenal, que no da para otro posca. Eh, <risa> pero, pero pero, bueno, tiene sus cosas, algunas cosas está, están bien hechas, ¿no? No digo, no digo que todo sea malo y horrible, pero que es verdad que a mí no me parece un buen sistema operativo. Eh, Joan, fíjate que estamos hablando de, ¿no? De, del camino, de, de tal, de todo para... para para pantallas pequeñas ¿no? y, y sin embargo eh, si vamos hacia el revés ¿no? ahora ya que se están empezando por ejemplo a popularizar los monitores de 4K yo en el trabajo tengo uno y, y, y fíjate ¿no? Un, un poco un poco por poner un ejemplo ¿no? De, de, pero de seguir un poco el camino contrario ¿qué puede pasar con las interfaces de usuario? ¿no? Eh, a mí, a mí en, me gustaba el tema del menú global ¿vale? y lo ponía el, pues arriba ¿no? pues tal como está el de Unity ¿no? que lo tienes arriba ¿no? Pero cuando te das cuenta en 4K, tú no utilizas una, una aplicación, o no lo sueles utilizar una aplicación a pantalla completa, porque es una barbaridad, ¿no? Entonces yo normalmente pues tengo el navegador en una esquina, el correo en otra, o sea, puedo tener como cuatro ventanas a la vez, las cuatro ventanas que yo más utilizo en la misma pantalla, con lo cual es muy rápido acceder a ella y ver la información que necesito tenerla siempre presente. Pero sin embargo el problema es que el menú global Me... <risa> ¿Vale? Tengo un ratón de estos normales, no de estos súper acelerado que llegas en un momento y me pillaba lejísimo. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí eh, eh, la solución que he adaptado, que me da plasma, es que puedo poner un botón con el menú en, en la barra de, de título de la ventana. ¿no? Eh, entonces, digamos, no todo la, lo que estamos pensando, a lo mejor que se puede adaptar de una pantalla normal a una pantalla pequeña, nos vale, por ejemplo, para andar el camino contrario, ¿no? O sea, que también eh, eh, hay que eh, seguir pensando un poco en, en esa convergencia que venimos hablando, que pequeño y, y grande también, ¿no? Por eso os decía que como la, el, el concepto este de paneles era, era muy interesante, en, en los dispositivos pequeños se puede hacer uh, una, una vista por ventanas, Pero claro, es un dispositivo diminuto muchas veces, lo que no es práctico. Al revés, la, se plantean nuevos nuevos um, nuevos problemas. En el caso de Ubuntu Touch, cada aplicación tiene su, su menú. Entonces, eh, el problema era hacer el, globo, el menú global. ¿no? Aunque Unity es, es el mismo, bueno, muy entrecomillado uh, Unity 7 es el, eh, el que está basado en GTK hasta hasta Ubuntu 1604 uh, uh, um, además de tener el menú global tenía una opción para poder tener el menú en eh, la pantalla que es el, el mismo caso de, de plasma ¿no? el no sé te... Pu puede ser que tengamos que replantearnos algunas cosas, sobre todo en, en este caso en el que um, las pantallas son, son muy diferentes. ¿no? Pero en el caso de, de Ubuntu Touch, um, todas las aplicaciones tienen su menú. Entonces, cuando, cuando haces división de pantalla en la tableta, por ejemplo, que, que es mucho más cómodo tener dos aplicaciones a la vez, o cuando pones el dispositivo en modo de, de escritorio, que puedes tener ventanas y puedes tener muchísimas, cada aplicación tiene su, su menú. Pero claro, es un menú que está pensado para un dispositivo más o menos pequeño. Es, tienes un menú como mínimo, nos encargamos, que es lo que decía antes, no te encargas de que el menú sea muy simple con todas las... las um, Settings, las, los parámetros de, de, de todos los parámetros que son más o menos generales ya no se hacen opcionales Entonces, y, y todo es para, para agilizar mucho tendrías que ver el terminal <ríe> el terminal es una de las aplicaciones con las que nos estamos peleando porque um, a diferencia de, de Android lo siento Android hoy te toca a ti Um, en, en, en Ubuntu Touch, en Plasma Mobile, es, es decir, en todas las, yo hablo más de lo que conozco, pero en todos los las distros para teléfonos son Linux, entonces el terminal es un terminal de verdad y, y la puedes cagar bastante mal. Um, en Ubuntu Touch el sistema es, es read only, es, es solo de lectura, pero te, te, es algo que te puedes saltar con, con, con un comando. Y nos estamos peleando, volviendo a, a lo que quería decir, es el terminal es un terminal de verdad, con todo lo que conlleva un, un terminal. Y la, las, los parámetros de la aplicación es una ventana aparte. <ríe> Entonces... Seguimos teniendo problemas de adaptación, evidentemente, porque sobre todo las cuando a, ahora más o menos el sistema en eh, pantallas pequeñas funciona porque las aplicaciones son, son muy específicas. Tú, si abres el teléfono, es un teléfono. Punto. Si abres el calendario, es un calendario. punto. Pero um, hay una forma de instalar o había una forma de instalar GIMP. No sé ahora si, si sigue funcionando o qué. Pero claro, GIMP es una aplicación. Ya, aparte de ser pesada para dispositivos, para los dispositivos tan antiguos, um, el menú de GIMP no es funcional en, en, una, en un dispositivo pequeño. Entonces, uh, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No? ¿Qué hacemos? ¿Una, ¿Una versión mucho más reducida que sea como más diferente? O, ¿O solo ponemos en marcha GIMP cuando tienes una pantalla 4K para obtener todos los paneles? Desplegados. Es, es muy interesante y, y es lo que os decía que, que son los, los problemas que, que vienen con, con el desarrollo. No, no es solo la, la camarita de las narices que está en medio del menú, sino es poder conectarte a una pantalla 4K, como, como bien decías, Rubén. Eh, haciendo hincapié en esto de las pantallas grandes, eh, creo que no sé si conoces el, el proyecto Plasma Big Screen. Y no sé, te lo te comentaba para recomendarte o para que le hicieses un vistazo porque es la, la migración o el intento que está haciendo la comunidad KDE de portar, eh, de ir de ya no de, de mediano a pequeño, sino de mediano a grande con pantallas 4K, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, eh, si no lo has visto, pues eh, te, te invito a que le des un vistazo y así claro. seguramente... Eh, encontraréis ideas, encontraréis errores, encontraréis cositas a mejorar, pero bueno, siempre es bueno, creo que tener una visión bastante global o bastante, o tener otra visión respecto a lo que se puede hacer con pantallas grandes. Plasma es, es otro de los, de los proyectos interesantes y lo ves tanto que Ubuntu uh, viene con, con las librerías antiguas por ahora de, de Plasma, entonces una aplicación plasma hecha, hecha para plasma mobile uh, se puede instalar sin muchos problemas y, y de hecho hay, hay un par que son geniales el, el, um, el mensajero xmpp es, es está hecho en plasma mobile entonces se puede instalar directamente y en lugar de usar el toolkit de ubuntu touch está usando ubuntu plasma sin, sin hacer demasiado esfuerzo, tienes una aplicación que funciona en, en el teléfono. Lo que quiero decir con esto es que uh, he visto el, el esfuerzo que, que hace Plasma en en móviles, mobile, en pero no en la en screen. Y es, es una cosa interesante. De hecho, KDE es como puntera en, en muchísimas cosas. ¿no? En, en, en la idea de tener un, un toolkit ligero, quiero decir, si, si Ubuntu 8 o sea cute es por algo, ¿no? Es, es, es justo en, en el momento de la historia que empezó GTK, era impensable, pero Kirt es, es como. Es, es muy ligero y está, está como diseñado con una estructura muy sólida para, para hacer justo eso, una un experiencia de usuario bastante agradable. Al hilo de esto, eh, ser, eh, voy a hacer dos preguntas seguiditas para si agilizamos un poco el. El podcast, eh, las aplicaciones de v ports están pensadas para portarse a otro sistema operativo de forma sencilla y eficaz. Y otra es que no crees que a veces estamos inventando la rueda una y otra vez y otra vez en esto de las aplicaciones para para móviles específicas para móvil. Te contesto al revés, vale. <ríe> porque. Uh... Tal vez lo de hacer las aplicaciones específicas para móviles, no sé si es reinventar, porque um, el desarrollo ideal, que es lo que os comentaba, lo que os intentaba explicar de la idea de convergencia de Canonical, es justamente no tener que volver a hacer el mismo trabajo, sino uh, coger un código de una aplicación y empaquetarlo. Entonces, que el mismo código ya se adapte él solo a las, a las pantallas. Y realmente, no sé si estamos reinventando la misma idea, lo que sí me gusta ver es que varios proyectos estamos trabajando, o están trabajando, no sé, a, en conjunto con un, con un mismo fin. Y es, es la misma batalla, de la batalla la misma discusión de, de escritorio. ¿Por qué un escritorio u otro? Porque a mí me sirve más este. Ah, en el momento en el que, que me sirva otro, pues estaré en otro escritorio tal vez. Pero sí que es, es la idea de que puedas diseñar o, o pensar cómo va a funcionar um, el escritorio, el móvil, lo que sea, y, y trabajarlo de conjunto pero separado, ¿no? Es como estamos en, en el mismo barco, nos ayudamos, aprendemos los unos de los otros, pero cada uno tiene una opinión muy fuerte de cómo deberían ser las cosas. Y, y eso no significa que, que estemos o peleados o erróneos o que estemos volviendo a inventar, o, o tal vez sí, no, no lo sé. A lo mejor es, es el, el campo de cultivo que necesitamos para que, que cada uno pueda conseguir una idea o un, una forma de hacer las cosas Uh, única o mejor y que, que los demás vayan adaptando no lo sé no, no veo tanto el, eh, esa idea de, de volver a, a inventar la rueda sino de, de buscar un, un camino propio con el que puedas conversar no sé ahí sí que me he ido un poco sí. Yo creo un poco, Joan que la pregunta un poco de Baltasar iba, iba en el sentido de, de no de, de, de de coger esa herencia de grandes aplicaciones que ya tenemos en eh, aplicaciones en Linux, ¿no? Eh, eh, bueno, ya dejando un poco incluso aparte las grandes, ¿no? Un LibreOffice o tal, ¿no? Sino hay muchas aplicaciones que realmente son muy buenas eh, y tienen ya un largo recorrido y tienen un bagaje y están más que comprobadas y tal, ¿no? Y, y resulta que ahora, digamos, para el móvil, pues esta ya no nos sirve y hay que reescribirla de nuevo, ¿no? Entonces, a lo mejor... Por ejemplo, una cosa que pasaba con Maemo, eh, claro, evidentemente tenía el problema de la interfaz, ¿no? Eh, evidentemente, pero las aplicaciones nativas de Linux funcionaban en Maemo, ¿no? Y, y, y un poco yo creo que, que va un poco por ahí, ¿no? Entonces, eh, a, a lo mejor es un poco lo que tú estás comentando, ¿no? De que eh, vamos a coger un poco o vamos a buscar la forma de coger el núcleo de esta aplicación y solo reescribir la interfaz o reaprovecharla de alguna forma, ¿no? Y, y incluso... Lo que, lo que digamos también daría pie, pues, por ejemplo, es eh, a, a no trabajar sobre lo ya hecho, ¿no? Sino reaprovechar lo que ya tenemos y trabajarnos y enfocarnos en, en incorporar nuevas, nuevas eh, funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, yo una cosa que he hecho eh, que he hecho mucho en falta dentro del software libre, ¿no? Y, y, y quizá porque no soy soy o soy ingeniero eh, no informático y yo muchas veces hago bocetos, bocetos a mano de yo qué sé, un, algo que me ha venido a la mía a la cabeza, una máquina o un mecanismo y lo hago a mano. Yo todavía no he encontrado una aplicación de tomar notas eh, que me permita en un momento determinado estar escribiendo una, una pequeña descripción y meter un, un bosquejo a mano. Y, y tú fíjate lo fácil que sería eh, hacer eso en, en una aplicación para el móvil, ¿no? O sea, tú imagínate, por ejemplo, coger la funcionalidad que tenemos de, en Kate, eh, el editor de, de Plasma, no, no, que no sé si lo conoces, que, que es súper bueno, y... y y que, y que además, digamos, pues lo podamos reutilizar todo el núcleo de Kate con, con una interfaz para móvil y que además nos permita añadir esa, esa, esa funcionalidad de hacer ese bosquejo. El móvil es con el dedo, evidentemente. ¿no? Entonces, un poco, esa es un poco la línea. No sé si tú, digamos, eh, lo, lo ves también un poco así o, o, o, por, o por contra, tú que estás metido en el mundo del desarrollo dices, no, bueno, es que esto tiene una serie de problemáticas añadidas que no se puede hacer. No, no sé cómo, cómo lo ves tú esto. No, es verdad que no había entendido la, la pregunta o el comentario de, de Baltasar. Uh, así que disculpa. <risa> mm, la idea justamente um, es justamente esa. De hecho, en el ejemplo que os decía de, del terminal, el terminal es un, es un, es un paquete de Debian. Es, es código que ya está. Y, y de hecho, eh, el, el teléfono usa Ofono y, y para sincronizar, bueno, ahí nos estamos cambiando, pero bueno, es igual. Me refiero que, que mucho del, del código base es, es código que ya existe. De hecho, Deco el, el, no es una aplicación uh, core, pero sí que es una aplicación muy interesante. Aunque se llame Deco, el, el, la, la base del código es de, de Giri, creo, o, o de un... Pero es de un, de un proyecto similar. Entonces, um, básicamente lo que hace la gente que sabe, <ríe> la gente que sabe hacerlo bien es justamente eso, coger el eh, código que ya existe, código que es, que es bueno o, o no, que, pero que es útil o que nos gusta o lo que sea, y poder adaptar la, la justamente la, la interfaz. Ahora estamos en un paso en el que hay aplicaciones que son interesantes y, y, y están intentando justamente hacer um, como una cosa más transversal, como puede ser um, Pure Maps, que es una aplicación para, para Sailfish, me parece. Um, entonces hay un desarrollador que está usando uh, la interfaz de, de Plasma Mobile, que es que podría en el teléfono, pero como necesita reasons uh, necesita de otra forma entonces lo que necesitaba era um, justo una interfaz para para ubuntu touch porque le venía le, le venía de gusto hacer um, la aplicación para ubuntu para touch también y, y justamente entre ese equipo están haciendo un proyecto que sea poder uh, tener una interfaz de usuario eh, bastante neutra y que vaya importando según, según el paquete que, al que quieres um, um, apuntar. Entonces, es esa misma idea entre todo lo inglés y Pure Maps. No, no estoy seguro si está cogiendo base de Debian de, de... No sé cuál es la base del, del programa, pero sé que es justo lo que se lo que se intenta hacer, ¿no? que, que el código sea uh, global, porque como bien decimos hay muchísimo programario que es muy interesante, que funciona muy bien y el que se puede usar en, eh, en un dispositivo pequeño es un poco más acotado, no porque como os decía, puedes intentar usar GIMP en una tableta, se sí, te va a servir y, y lo que decías de pintar, lo, las aplicaciones de notas es una de las guerras. Si, si, eh, nos dice, si Linux en mobile en, en, en móvil se, se muere, porque la gente nos estaremos discutiendo por la aplicación de notas y por la del editor de texto. No, no, no, es, no es cierto. Pero sí que es, es verdad que cada uno sí, tiene sí, como... Sí, es cierto, es cierto. No, por favor, no. De hecho, um, me hace mucha gracia que, que hayáis, uh, que, que hayáis mencionado a Kate, porque uh, yo en el, en el con, con los editores de texto soy un poco menos, menos tiquismiquis. Uh, pero no sé por qué uh, uso G-Edit y me petaba, pero sin razón. Entonces es una cosa. Que me pone bastante nervioso, porque si es algo que puedes arreglar, lo arreglas, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué hay por ahí, Kate? Pues Kate. Y me parece que lo que, que va a ser mi, mi, mi editor por defecto, porque me parece excelente. Y es, es, es una cosa que me gusta mucho de KDE y de las aplicaciones de KDE, que, aunque puedan parecer al principio como con muchas opciones, y bueno, ya sabéis, ¿no? Lo de. ¿no? Es que todas las aplicaciones de KDE tienen millones, cientos de millones de opciones. Sí, pero no hace falta. Eh, tú puedes tener una interfaz muy limpia y, y que se quite en medio de una forma con, sin, sin, sin mucho problema. ¿no? Y encima eh, está pensada de una, de una forma que me encanta porque se adapta. Entonces tú tienes que, lo tienes en mi escritorio y, es, y parece nativa. Eh, bueno, que lo es, pero me refiero, no salta. ¿No? y es, es como ah mira <risa> pues la, la idea que si no me voy por las verdicas era um, el código de que estábamos hablando <risa> ah de game de, de, de no que um, las notas las notas es un, es, es es terrible uh, el, el, el keyboard el, el OSK de, de plasma mobile tiene la opción de, de dibujar y eso es una cosa como... lo Podemos robar, lo podemos robar. <risa> es, es muy útil. Pero um, tal vez a veces uh, con, con... La idea me parece muy buena y siempre en mi caso no es tanto una aplicación que lo haga todo, sino yo soy más como de los viejos de Linux. Una aplicación que haga una cosa. Y, y si tienes que tener tres, pues las tienes. Y, que, que a lo mejor no es la forma de ir, yo no sé, pero teniendo una aplicación que haga una, una cosa y la haga bien y sea muy concreta en el en la el, idea en el de, de mobile es muy interesante porque puedes tener varias y, y te quitas todo el problema de... A pesar de, del interfaz de, de, de usuario y en 4K podrías tener las dos una de, a la de otra, no sé. <ríe> pero sí que hay una aplicación para pintar con los dedos que es, que se, se, se, publicita como una, una aplicación infantil porque es justo eso. Pintas con el, con el dedito, eliges emoticonos, texto y puedes, puedes hacer. Yo digo, pero no es una aplicación de niños que, que sí, porque puedes pintar, pero, es una aplicación de notas, no lo llames para niños, porque es una aplicación excelente. Y usa. Es, es nada, es un canvas en el que puedes pintar. ¡Es genial! De hecho, esas son como las, las aplicaciones que, que me llaman muchísimo más la atención. Um, porque es como un juguetito, ¿no? Pero en realidad. Mmm, lo, lo hemos usado para probar pantallas, si tu pantalla está rota porque vas pintando no hasta dónde llega o para, para eso, para, para hacer bocetos. Yo también soy de, de tener una idea. y de, de Antes tenía papel en, al lado del ordenador. Ah, ahora lo hago todo en Inkscape. A veces me, me, me es más fácil abrir Inkscape que buscar una libreta. Somos nerds. Somos nerds. Ah. Pero en mi caso, uh, una de mis primeras aplicaciones, y es como la que me, me ayudó como para empezar porque me impresionaba mucho, era un contador de ovejas. <ríe> y la, los usuarios al principio pensaban que me, me estaba riendo porque es, es eso, es, son cuatro botones que tú pulsas en uno y no, uno es un contador, ¿no? Uh, puedes poner el, un, un, te, un pequeño texto para saber qué oveja estás contando y me dice, pero no es un poco específico. Bueno, es que nosotros lo usamos, ¿no? Si tenemos ovejas y las contamos así, o yo las cuento así. Pero que yo lo llame contador de ovejas no significa que no sea un contador. Y de hecho hay usuarios que dicen, ah, pues es genial, porque yo llevo punteo de, de los muertos en el juego que uso y me, me viene de... Me viene genial. Y es como. Me alegro. Y es, y es una es una aplicación súper tonta. Bueno, pues eh, vamos a ir aligerando y cambiando ya un poquillo más de tema, ¿sabes? Porque, bueno, parece que no, pero a lo tonto, a lo tonto llevamos ya, llevamos ya un buen rato, un buen rato charlando. Os he dicho antes que os iba a enseñar una pequeña joyita. Y si habéis visto, antes me he quitado los auriculares y he salido ahí hacia el otro lado de la habitación. Bueno, pues la joyita es. Es esto ¿vale? Oh. Ve, vale Este fue el dispositivo que yo tuve un tiempo de eh, con un tufón y bueno tuve la mala suerte de que me puse a cambiarle el aceite al coche, se me cayó la pata del elevador, se rompió y nunca jamás pude arreglarlo a pesar de que cambié de pantalla, en fin, fue un poco un desastre y la verdad es que estaba contento con él, estaba bastante contento con él y pero no pude, no pude arreglarlo, la verdad. Eh, esto me da pie también por un poco para entrar también a, a la siguiente pregunta, ¿no? Que, que es, eh, Joan, ¿necesitamos más dispositivos que lleven otros sistemas operativos aparte de Android ellos? y ellos? Y esto me lleva a comentar que Jorge nos estaba pasando por el. Por, por el chat nuestro que tenemos para, para comentarnos un poco las jugadas, eh, nos estaba pasando capturas del PINE64 arrancando con Mobian y con, y con, y con precisamente con, con Vports, ¿sabes? Y, y la verdad es que luce, luce muy bien no entonces, eh, Joan ¿necesitamos más alternativas a, a iOS y a, y a Android? ¿necesitamos que Vport sea fuerte? ¿necesitamos que Plasma Mobile también, también esté disponible? Sí, siguiente pregunta. <risa> la verdad es que el, el PinePhone, bueno, no es no es tan solo PinePhone. Pine64 están están muy locos en el, en el, en el aspecto o en el en el lado divertido de la vida, porque no solo, no solo tienen el teléfono, no es solo PinePhone, también es la tableta, es PineTab. Y es el, el reloj está o en marca o en eh, está por ahí en un vivo raro, que es el Paint Pero también tienen, tienen um, el portátil, ¿no? Tienen tienen Pinebook Pro y Pine, Pinebook, eh, creo que a secas. La, la, la idea genial de, de esta empresa es o de esta fundación creo que es fundación de empresa es que están el mismo sistema sistema on no chip es el, el justamente es como una raspberry pi pero 64 bits la idea es que con poco entre comillas con poco esfuerzo puedes tener uh, el mismo sistema operativo en todos los dispositivos que es que va que va con, con los, los locos que estamos con Movian, con PostmarketOS, ese, con Plasma Mobile, con Ubuntu con, Touch, con, con, con, hay más, porque hay un, hay una a ti que te gustaba el Migo, um, hay una, una revivificación de, de Migo y de, de no sé cuántas cosas más. Selfish OS es, es pues un sistema interesante, aunque bueno, tiene sus caveats, pero um, necesitamos necesitamos alternativas, justamente porque um, el, el, los pines son, están usando uh, un, un, un núcleo upstream. Eso quiere decir que tú puedes usar el núcleo Linux de ARM64 como viene. Y tanto Plasma, todos los, los las distros que, que os he mencionado y alguna más, estamos estamos trabajando juntos en esta cosa que es que es tener Linux en tu dispositivo. Lo, necesita, lo necesitamos, como, como necesitamos uh, distribuciones Linux en el escritorio. No podemos permitir. Ya esto es una cosa personal de Joan sola. ¿eh? No no me no, no es um, no estoy representando a nadie con esto. No podemos permitir que el mundo se divida en, en un sistema privativo y uno más privativo que es que la gente que le guste que lo, lo tenga genial, pero um, pero no, no, no podemos permitir el de quién es el, el dispositivo, ¿no? Si tú te compras un dispositivo es tuyo. Yeah. Entonces con él yo puedo Debería poder hacer lo que quiera. A las armas. <ríe> no sé. Es, es. Yo creo que todos o muchos de usuarios que somos como, como más punkis que, que, que usamos exclusivamente Linux en el escritorio creo que estaremos de acuerdo o, o bastante de acuerdo en que necesitamos un Linux completo en, en, en el teléfono. Así que sí, sí, rotundo. No podemos dejar que las empresas eh, nos, nos vendan como producto. Iván, eh, eh, una pregunta un poco así de futurología. Eh, <risa> no sé, ¿conoces tú el proyecto DEX de Samsung? Vale. ¿Y piensas que el software libre tiene algo similar? Es decir, vale, de acuerdo que voy a tener mi. Al final voy a tener tarde temprano mi, mi, mi sistema, mi, mi teléfono con, con Linux y toda la pesca, pero ¿estaría bien tener un, un, algo como DeX o con el Ubuntu Phone, uno o lo similar ya convergente, ya tenemos eso cubierto? ¿Te refieres a un dispositivo que tú puedas um, conectar a, a una estación y usarlo como ordenador? Más o menos, sí. No sé si lo tenemos. A lo que me refiero es. Creo que un uso de oficina. Estamos, estamos ahí. Estamos ahí. Es decir, navegar por internet, gestionar tus contactos, hacer una nota muy rápida. Todo eso lo tenemos. Escribir un documento estamos llegando pero yo creo que necesitamos necesitamos más trabajo y de hecho la, la empresa o fundación de equipos o grupos como y, y otros locos que están haciendo uh, maquinario que fue más upstream posible es una de las de las cosas que hace que cuando tengamos un maquinario más o menos potente, tenemos completamente al, al ordenador en el bolsillo. Ahora ten, tenemos un ordenador en el bolsillo, pero sirve para crear un vídeo en internet, escribir una nota en texto plano tal vez, uh, gestionar tus emails, etcétera, etcétera. Pero si te vas un poco a edición de imágenes un poco seria o un poco más profesional ahí hacemos aguas porque pues lo que os decía antes si, si vas a usar Inkscape o Gimp o un un Live Life donde <ríe> donde si no es en en el ordenador no por ahora perdona y perdona que te interrumpa por ejemplo ah, sí está lanzándose en en distintos o sea por ejemplo ahora ha lanzado versión para Android no o sea quizás está un poco marcando el camino por donde deberían ir el resto de aplicaciones? Tienes razón, que, que Krita es como está haciendo, no, está abriendo mercado y, y aunque es, un, es una aplicación que no he usado, lo siento, uh, sí que es, sigo como en las noticias porque es, es un proyecto muy interesante. No lo he usado, entonces no sé hasta qué punto um, cuál es el, el uso final, pero supuestamente Critas es un, tiene un, un, un uso profesional, ¿no? de, de ilustración. Está Utilizando a nivel profesional no es la herramienta más conocida, pero vamos, de hecho hombre, a ver, yo no soy ningún experto en ilustración, pero me parece que está ya muy cerca del nivel de, de otras aplicaciones con gran renombre, ¿eh? incluso eh, hace poco anunciaron que era la primera aplicación que utilizaba HDR nativo, que no hay ninguna todavía que la tenga, ni comerciales ni no comerciales. La, la primera fue, ha sido Krita. O sea que, que vamos, que realmente eh, Krita está teniendo una evolución muy buena y, y está ya, si no está al nivel de las comerciales, está muy, muy cerca. Y sí se está utilizando a nivel profesional, sí. Tal vez necesitamos seguir el, el ejemplo de Krita. Um... ¿Cómo lo hacemos? Es, es la gran pregunta, ¿no? ¿no? No sé si como futurologo yo soy muy <ríe> muy, muy bueno, porque yo predije que el USB, los, los pendrives no servirían de nada, porque 128k, ¿quién puñetas? 128 megas quiero decir, ¿quién puñetas iba a, a usarlos? Pero no lo no sé, tal vez, tal vez cierto tipo de aplicaciones sea como más adaptable a... a, a ...al entorno uh, táctil, no sé. Bueno, eh, quizá saliendo un poco del tema, quizá el ejemplo de crita sea el ejemplo perfecto de que el software libre tiene el futuro disponible si se colabora con, con entidades públicas. Porque creo que uno de los de los principales valores positivos de crita ha sido que, que ha empezado a colaborar con universidades de, de Francia... Para, para hacer su aplicación de, de dibujo que utilizan los universitarios, con lo cual ahí tiene un gran gran impulso, tanto económico como desarrolladores, para, para, para convertirse en lo que es ahora, que es, sin lugar a dudas, la mejor eh, la mejor eh, aplicación de diseño, eh, de dibujo artístico que puedes encontrarte en, en el mercado, tanto privado como privativo, como como libre. Pero bien, eh, la pregunta que voy a hacerte, Joan, también era un poco de hardware. Porque, claro, un móvil tiene muchos, muchos sensores. Tenemos, tenemos acelerómetros, tenemos inclinómetros, tenemos GPS, tenemos sensores de todo tipo. Sin embargo, parece ser que el software libre, esto no lo está aprovechando. O, o sí lo está aprovechando, pero no los conocemos. ¿Qué diferencia hay entre este mundo de tantos sensores y el escritorio común donde el software libre sí que ha sido capaz de exprimirlo casi al máximo. Es bastante interesante. Yo creo que en, en parte, creo que es que a veces uh, en, en el software libre estamos como cada uno en su isla y estamos como viajes personales un poco separados, no siempre, es, no es pero sí que... Estamos como, somos pocos y interesados en cosas muy diferentes. Um, y en parte, creo que hasta hace muy poco, todos estos sensores uh, están controlados por, por empresas que justamente no, no dejan ver cómo, cómo usarlos. Por eso decía que eh, Pine64 es un. Un, un grupo muy interesante porque los dispositivos que hace son en su gran manera en todo lo que pueden uh, maquinarios. Empezamos a tener ahora dispositivos móviles que podemos, que podemos um, hacer funcionar como, como queremos y creo que el siguiente paso es es decir, uh, vale tú estás haciendo scan bien por ejemplo, que, que es es otra de las cosas raras que me interesan y es um, uh, poder jugar a juegos antiguos um, point and click uh, como exacto entonces en la tableta es el, el medio ideal porque ya no tienes que ir con el ratón hasta el punto lo que estamos hablando antes de, del 4K no um, que, y, y, y es un, es un proyecto interesante, que es muy fácil muy fácilmente adaptable, um, pero que necesitamos, necesitamos, necesitamos ponernos, <ríe> porque eh, seguimos, seguimos usando el ratón en la tableta. Entonces, yo creo que proyectos como Crita y, y y el intento o, o nuestra perseverancia, porque también somos nosotros como los mediabanderados de, de que universidades entienden que hay proyectos libres porque en, en, hay muchísimos casos y supongo que todo el mundo tendrá el suyo especial de, de entidades públicas que siguen enrocados en eh, programarios insufribles eh, que, que tienen una, una versión libre superior. Ya no, no solo por ser libres, sino porque están pensadas y diseñadas por muchísima más gente con, con una mayor sensibilidad, tal vez. Y, y creo, que, creo que son como muchos francos, somos muy poca gente, pero como somos un poco cabezotas, estamos, estamos enfilando el camino. Y, y, y de hecho, una, una de las cosas que, que, que más... Agradable es, es, es ver cómo varios equipos que podrían estar todos en su casa, están trabajando y, y, y poniendo cosas en común. E, eso me, me alegra bastante. Y, y, y eso, con, tenemos nuestras sensibilidades ¿no? de, de, de diferentes, pero parece que un poco está cayendo todas en, en el Tetris. ¿no? Joan. Penúltima, penúltima pregunta para, para ir terminando el podcast, que está resultando súper interesante. <risa> eh, el tema de, de... Bueno, el móvil, evidentemente, es un aparato que va en itinere, ¿no? va siempre con nosotros, va a todas las partes. ¿no? Y, y bueno, eso va un poco, en, en cierto modo, eh, a veces íntimamente ligado al tema de, de la nube un poco tal y cual como nos lo están vendiendo, ¿no? De acceder a tus datos allá donde, donde estés, ¿no? Eh, entiendo que eso tiene una serie de, eh, de necesidades especiales, hay una serie de problemáticas asociadas y, y bueno, o sea, hay una serie ahí más de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, todo el tema de, eh, necesitamos andar por el tema de protocolos abiertos, aplicaciones federadas, para no depender solo de un proveedor. Eh, eh, eh, o sea, eh, por ejemplo, uno de los peligros puede estar cuando solo tenemos una aplicación que solo habla en su protocolo y creo que sabéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Eh, o, o por ejemplo, también, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, con, con conexión a otros aparatos, no? Como puede ser el caso, por ejemplo, de Android Auto o, o el equivalente Nios, ¿no? Eh, eh, todo esto que son cosas que están muy asociadas al, al móvil, eh, como hoy al móvil y a la nube, ¿no? Eh, un poco, ¿no? Eh, por, por, ese, por ese trato especial que tiene este dispositivo, que es que es, es, es móvil y va contigo a todos lados, ¿no? ¿Cómo lo estamos afrontando todo este tipo de cosas desde el software libre? Mm, estamos... Tenemos ideas nuevas, estamos adaptándonos, estamos parcheando eh, o, o tenemos una apuesta segura, que es que, por ejemplo, esos eso, eh, protocolos federados, ¿no? protocolos, protocolos abiertos y aplicaciones federadas, eh, ¿hacia dónde vamos en, en este sentido, Joan, o sea, bajo, bajo tu punto de, de vista y tu experiencia que, que estamos viendo? Has dicho al principio que no, que no eras un experto, pero nos has engañado. Sí, eres un experto. <risa> Soy solo un usuario un poco punky que lee y, y mira cosas en, en varios sitios, pero yo no diría que soy un experto. Es protocolos. protocolos bueno, los protocolos, como me ponen los protocolos? Uh, una de las, de las cosas o, o de las actitudes que, que uno toma, y supongo que, que, que muchos... Uh, os sentiréis identificados, o al menos eso espero, es ese balance entre entre hasta dónde puedes ceder, hasta dónde tienes que hacer proselitismo, y, y cuando dices, Pues mira, iros a paseo, dejadme en paz. Si me queréis buscar, me llamáis y ya está, ¿no? Que no hay ningún problema. Um, De hecho, empecemos por aquí. Vamos a llamarlo por su nombre. Yo me quité de WhatsApp <risa> desde eh, cuatro años, ¿vale? ¿Por qué? Porque nunca lo he tenido porque siempre he tenido dispositivos o muy lentos o muy antiguos o bla, bla, bla. Yo soy un señor pobre, esas las cosas como son. Y, y de hecho, yo estoy enamorado de Telegram. Ya solo para... para... No quiero empezar batalla. Entre, entre Telegram y, y, y su competidor inferior. Uh, pero sí que es cierto que yo estoy enamorado de, de Telegram. No, no por nada, sino porque um, es el primero que yo he podido hacer servir desde, desde el terminal. No sé si tenéis la misma experiencia, pero crear una cuenta de Telegram desde el terminal y poder comunicarte... Desde el terminal era una cosa que no, no hacíamos desde, desde um, I, XMPP que, vale. o desde el email. Es, es, es una cosa, se me juntan las ideas. Protocolos. si en, sí, intento enfilar el, el, el, el discurso. Um, ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde cedemos? Um, yo borré o dejé de, de, de caducar la, la cuenta de, de WhatsApp porque WhatsApp tiene una política que es la suya. Tú o usas lo que ellos te dicen o, o te aguantas. Bien, pues yo me aguanto y me, me di de baja. ¿Cuál es, la, cuál es la, la respuesta y cuál es la presión? Ahí no tengo WhatsApp, ¿qué hace en el trabajo? y que porque tus clientes te van a te van a hablar entonces es cuando yo me planto y, y perdonad que ponga un ejemplo tan tan tan pequeño si yo puedo hablar con mi marido y con mi madre por telegram ya está no necesito nada más mis amigos ya van, van llegando y en el trabajo lo que hago es enviarme un, un correo, envíame un correo. y si no si te da pereza dame tu número y yo te llamo ese es el y el problema es contestar o no, ¿eh? no que es proselitismo hago proselitismo o me callo y te digo que no tengo teléfono <risa> uh, no tienes WhatsApp no aquí se acabó el envíame un email esa, esa reunión podría haber sido un email. En mi caso es un email, ¿no? Que está, está genial. En estos tiempos la gente está aprendiendo que hay otras formas de comunicarse. Pero eso ya es otro tema. Proselitismo. Yo he dejado de hacer proselitismo, llevo muchísimo tiempo y necesito mi tiempo para otras cosas. Pero es algo que creo que necesitamos, que es, es mantener nuestros protocolos abiertos. Necesitamos XMPP y que, el, y que el correo sea libre. Si, el, si, si dejamos que muchos de los sistemas se estén cerrando porque a Google le interesa sacar partido de nuestros datos, que lo hagan, pero no conmigo. Entonces, por el, en, en, enlaza mucho con, con necesitamos un Linux en el, eh, en el teléfono. Sí. Sí, porque yo necesito poder sincronizar mis. Sí, necesito. Si quiero sincronizar mis mis documentos, lo haré con Nextcloud. Vale, yo soy el nerd que se instala Nextcloud en su. Vale, sí, es verdad. Pero mi sobrino, mi sobrino, se lo instalo yo. Ya está. Pues, la. Esto de, de hasta dónde llega. Y es el calendario en el trabajo, así como he podido funcionar con Telegram, porque mi jefe también es un poco público, las cosas como son, el calendario compartido no. Y eso es porque que cuando intentamos ponerle un calendario en el cloud compartido mío para que podiéramos hacer. Pues es igual, es una, es una historia muy larga. Um, es que su Android está pensado para que uses el calendario de Google. Es cierto que es, es un negocio, ¿vale? ¿Hay opciones para poner el calendario? Sí. ¿Está integrado? No. Entonces, neces seguimos necesitando mantener nuestros los abiertos, que, que tú puedas sincronizar tu calendario con Nestcloud si te da la gana. De hecho, estoy pensando en hacer un, un Job para sincronizar el calendario de Google con Nestcloud. Es una historia muy larga. Necesitamos necesitamos Necesitamos defenderlos. Um, creo que la consciente pues, sí que está dándose un poco un poco cuenta de lo que pasa si no nos escuchan. Porque eh, el, el mi madre, el que le protege de padre, etc., soy yo, es el mamá has, has marcado que no quieres publicidad, aquí mamá entonces mi madre tiene una intención un poco más alta de lo que significa uh, um, rellenar papeleo y, y saber bien qué datos estás dando pero <ríe> a mi marido le voy a similar con, con el teléfono cuando está empezando cosas que no ha decidido y es por qué me pasa esto porque no me haces caso <ríe> sabes porque cuando te qué es lo que estás vendiendo a ti te da igual entonces sí sí adelante adelante adelante siguiente siguiente bla, bla, bla, bla. ¿Qué que no da más o no más da no, como sea, ¿no? Que, es, que es algo que tenemos que pensar un poco y, y necesitamos defendernos sea, esto sí que es un es una guerra a lo mejor un poco poética pero sí que es una guerra porque um, nos están comiendo el, eh, el desayuno nos están comiendo ¿no? eh, fabuloso de verdad eh, Joan, porque eh, siempre que hablamos con personas eh, que saben mucho y tú sabes mucho de, de software libre, al final siempre llega la parte ética, que es la que la, y la de las libertades, que es la que realmente nos diferencia de otras comunidades. Eh, bueno, y hablando de comunidades. Eh, eh, ¿Tenemos comunidades específicas para consultar dudas sobre el desarrollo de estas aplicaciones y sistemas convergentes? ¿O lugares con recursos para aquellos que quieran adentrarse, iniciarse o especializarse en este mundo? Hay varias comunidades que vamos como convergiendo todos juntos. Um, si queréis saber de, de proyectos, eh, si queréis saber de, de, de Ubuntu Touch, eh, básicamente podéis consultar nuestro foro que es, que es vpors.com Ahí está ahí está todo. Foros, noticias, etc. Um, pero no sé, porque estamos todos en Instagram. Estamos ampliando hacia um, lo diré. Fluffy Chatter X Matrix. Matrix, que es un. Es, un, es XMPP hecho genial y, y creo que deberíamos derivar un poco más para allá. Pero lo, lo genial de Matrix es que puedes enlazar varias comunidades juntas. Entonces, Disculpa, la uh, comunidad KDE ya está utilizando Matrix. Yes. Sí. Sí, um, es. No sé si os ha pasado, pero ver el, el crecimiento del proyecto es, es como muy interesante, ¿no? Porque al principio, ¡ah, qué bien, qué bien! Qué, qué, qué, ah, no. y, y verlos crecer, ver, ver que el proyecto se, se consolida es, es muy interesante. Y ahora está, es, hay otro proyecto que está también usando como, como uh, método de comunicación por defecto, que es, que es genial. De hecho, hay... Hay, hay otros pocos proyectos que sean tan convergentes como ellos porque puedes conectarte desde cualquier sitio pero es libre y, y eso es más interesante básicamente el punto neurálgico serían o los foros de Pine64 o los foros de Vports y preguntar por eh, ¿estoy interesado o estoy interesada en tal cosa? y, y nosotros ya nos juntamos y indicamos no, no, tengáis miedo a preguntar ninguna estupidez, porque todos hemos hecho preguntas de esas iniciales, no sé esto, y, y, y siempre hemos tenido alguien con más o menos tiempo que nos indica, pues lo mismo. Y ahí estamos como muy despredigados porque depende de, del proyecto está es más activo en los grupos de, de logo o en en GitLab. <risa> es, un, es un sitio interesante si queréis ver. código Pero en realidad uh, yo empezaría por alguno de los foros que más gracia os hagan. Uh, de hecho Plasma Mobile tiene, tiene, estoy seguro que tiene grupo de Telegram, pero no sé si foro, ¿no? supongo que también. Um, preguntad qué nos iremos derivando y seguro que encontráis un, un proyecto que os guste más. Otro, o, o todos, o, o cualquier cosa. Pues, pues a lo largo de, del podcast de hoy, ya con esto ya cerramos, porque al final nos hemos nos hemos ido un buen rato. Encantados, eh, <risa> se nos ha pasado muy rápido este rato, pero pero es verdad que, que llevamos un buen rato y, y hay que poner el punto final o punto y seguido eh, en algún en algún sitio. ¿no? Eh, pues como estaba diciendo, eh, a lo largo de, del capítulo de hoy pues ya hemos visto que, que el tema de la convergencia es algo que, que poco a poco, poco a poco va avanzando. Desde el software libre se está trabajando posiblemente a lo mejor de forma muy callada y, y quizás la perspectiva después de, de estar escuchando a Joan este, este rato que llevamos es que posiblemente el tema de la convergencia quizá los únicos que estemos trabajando en ella ahora mismo sean sea el software libre porque Microsoft abandonó. Eh, Apple lleva otra idea, ellos sabrán qué ideas llevan, y Canonical pues ya eh, tampoco está, ¿no? Y eran como los tres grandes jugadores, posiblemente a lo mejor hay otros jugadores por ahí que están jugando, pero no se les escucha. Sin embargo, el libre, poquito a poco, con proyectos como VPorts, como Plasma Mobile, como Plasma Big Screen, como eh, Mobian, y como todos los otros proyectos, están trabajando poco a poco, poco a poco piedrecita piedrecita piedrecita piedrecita pero haciendo haciendo montaña haciendo camino no las alternativas existen no solo tenemos esos dos grandes sistemas operativos para móviles hay que poner un poco de empeño en buscarlos es verdad es cierto hay que poner un poco de empeño pero eso también ese empeño también implica que tú vas aprendiendo y que tú sabes empiezas a aprender lo que hay por detrás de esos dos grandes parece que son las únicas opciones y no, resulta que hay cosas que, que no son tan visibles a primera vista, ¿no? Son necesarias que existan esas aplicaciones y, y precisamente por eso hoy hemos estado aquí hablando de, de VPorts. Nos hubiese gustado estar también hablando del proyecto Maui, que también seguro que va a decir muchas, muchas, muchas cosas en, en ese aspecto. Y, y bueno, cogeremos a Camilo un día de estos y haremos, haremos algo con él, ¿no? Y por supuesto, una vez más, y es lo que volvemos a ver, ¿no? Ya lo ha señalado Baltasar ahí al final, ¿no? Al final resulta que cuando empiezas a hablar con esto, la comunidad de software libre, la comunidad de software libre, al final la comunidad de software libre son las personas. Y resulta que estas personas, al final, llegamos todos a unos planteamientos éticos, éticos y y morales, que, que quizás es lo que tendríamos que hacer, proselitismo, que decía Joan antes, de intentar llegar con esos valores éticos y con esos valores morales a mucha más gente. No, no con los nuestros, no, no. Cada uno tiene que llevar los suyos, pero el proselitismo es de, oye, piensa en tus valores éticos y en tus valores morales. Y precisamente en estos tiempos que estamos viviendo es cuando más, tenemos que pensarlo porque todo lo que hacemos, las opciones que elegimos están determinando cómo van las cosas y cómo pasan las cosas y cómo suceden las cosas y el dar siguiente, siguiente, siguiente, siguiente a lo mejor hay que pensarlo un poco más, a lo mejor hay que pensarlo un poco más y se acabó final del programa eh, ¿cuánto nos gustaría al final un día de estos eh, explayarnos mucho más más largo y tendido y fijaros que hoy ya llevamos llevamos un buen buen buen rato ¿vale? Eh, pero bueno, sabemos que vuestro tiempo y, y el nuestro también, pues es, es limitado y, y valioso, ¿vale? Y en algún momento hay que poner el punto y punto enseguido. Eh, Joan, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Eh, no os descartamos para nada volverte, volverte a hacer venir porque de verdad que has dicho que no eras un experto. No Es verdad, eres bastante más que un usuario y seguro que lees mucho y lees mucho y aprendes mucho y pruebas mucho y eso dice mucho de ti. Muchísimas gracias de verdad por, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, cuando queráis podemos seguir la conversación o, o no, o hablar de otra cosa. Sí, sí, seguro que, seguro que, que hay muchísimos temas también en los que puedes participar. Eh, Baltasar. Pues como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por, por ayudar, por expresar tus opiniones que también son importantísimas y muy valiosas. Como siempre, ti, gracias a ti Rubén por todo el trabajo que haces y a Joan, pues encantado. No te conocía ni conocía muchas cosas y bueno, creo que te vas a ganar una sección, aunque sea de opinión, rollo la firma de Joan en el podcast porque creo que tienes mucho, mucho, mucho que dar. Sí, uh, sí, sí. No me dejéis la puerta abierta, que yo os hablo de cocina, os hablo de las antenas. De hecho, es interesante ver cómo mi conexión ha aguantado y estamos en medio del campo. Sí, muy bien, muy bien. Sí, se sí, ha aguantado muy bien. ¿eh? Y fijaros, ¿eh? también la mía en este inicio de temporada... También está, yendo, también está yendo muy bien y va a seguir así, esperemos. Pues nada más, eh, eh, un saludo también a Mari Carmen que hoy no ha podido estar, pero seguro que en los próximos podcast también, también está y por supuesto al resto de nuestros compañeros que, que también andan por ahí. Eh, ¿Qué más decir? Pues gracias por supuesto a todos los que estáis ahí al otro lado, que, que todo lo hacemos por vosotros, que sin vosotros esto no tiene ningún sentido. Confiamos en que estéis notando y agradeciendo la, las mejoras que está incluyendo Jorge Lama a nivel técnico, a nivel de producción y la excelente labor que está llevando a cabo. Eh, recordaros brevemente que contamos con el grupo de Telegram del KD Cañas y Bravas y que podéis encontrar nuestros podcasts anteriores y este mismo próximamente en distintas plataformas como archive.org, en Ivos e y en eh, Spotify, ¿eh? Qué bien lo digo eso, me, se me ha quedado a mí bien con el nombre. Eh, os pedimos, sabéis que lo estamos pidiendo ya desde la temporada pasada, que por favor que nos ayudéis con la difusión de este podcast si creéis que es interesante y sabemos que creéis que es interesante y sabemos que lo valoráis y sabemos que estamos haciendo cosas realmente interesantes pues echarnos una mano con la difusión ¿vale? Eh, si os ha gustado, pues eh, darle al me gusta, al pulgarcito arriba y si os ha encantado, pues eh, suscribiros al canal para estar atentos a nuestras próximas, a nuestras novedades. No tenemos cosas por publicar pendientes y además los podcasts irán saliendo, esperamos con, con cierta regularidad este año, esperamos conseguirla. Eh, nada más, no me extiendo más, eh, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a todos, un abrazo y seguid con la precaución que estamos todavía en tiempos peligrosos. ¡ Hasta la próxima! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡